Bienvenidos al NUC, Gestión del Trabajo Colaborativo y Cooperativo en un Entorno Virtual de Aprendizaje, Moodle. En este NUC, aprenderás a gestionar e incentivar el trabajo colaborativo y cooperativo en tus estudiantes para generar redes de conocimiento que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los temas que se desarrollarán son Trabajo colaborativo y cooperativo en un entorno virtual de aprendizaje Creación y asociación de equipos de trabajo en Moodle. Creación de actividades en Moodle para el trabajo colaborativo y cooperativo. La metodología es de autoaprendizaje, lo que significa que podrás avanzar a tu ritmo con la ayuda de los recursos educativos dispuestos en el aula virtual. A su vez, podrás acceder al foro Resolviendo Dudas, un espacio de comunicación asincrónica en el que recibirás respuestas de lunes a viernes en un tiempo inferior a 24 horas. Además, tendrás acceso a un aula de entrenamiento, para que puedas poner en práctica los aprendizajes del NUC. Durante el tiempo en que esté activo el curso, podrás visualizar los recursos educativos y cumplir con las actividades para certificarte. Para ello, requieres aprobar el curso con una nota mínima de 3. Para iniciar el NUC, te invitamos a ingresar al aula, conocer las actividades propuestas en el cronograma general, revisar la información que está ubicada en cada una de las pestañas o fichas del menú y acceder al contenido donde encontrarás el material de estudio. Revisa cada uno de los videos que hacen parte de la multimedia y practica lo aprendido en el aula de entrenamiento. Luego, Realiza las actividades evaluativas de Evidenciando mi Aprendizaje, las cuales son calificables. Te invitamos a participar activamente en este curso. Recuerda que tu buen desempeño se verá reflejado en el uso y apropiación de los recursos y actividades que podrás emplear en tus aulas virtuales para el seguimiento, comunicación y evaluación de tus estudiantes. Disfruta aprender en Mariacano Virtual.